Hola soy Arbe y hoy os traigo estas velitas Son velitas de lámina de cera abeja Con tres colores Aquí tenéis estas láminas las empleé para hacer una, otro tutorial Y me ha quedado estos restos de lo que vamos a aprovechar Y sacar ahora mismo dos velitas Y aún nos quedará material para hacer más velas Bien, vamos a aprovecharlas bien Y voy a recortar una por una Aquí solo vamos a necesitar las láminas de cera de abeja Coloreadas Mecha Una regla Y un cuchillo para cortar Bien, vamos a quitarles esta parte de, de abajo Que aprovecharemos en otra ocasión En esta, en esta parte no nos hace falta de, de esta tirita podemos sacar varias velas Aunque no lo parezca Pues bien, pasamos a cortarlo simplemente Cortamos y la separamos y así con los otros dos trozos el verde ahora eh, miremos que la que la regla que esté bien bien la distancia que nos haga un rectángulo en la parte inferior la misma distancia en los dos laditos de la, del rectángulo ¿eh? estas partes descartamos las guardamos para otra ocasión os digo nos valen para hacer más de más de dos velas si, si queremos y ahora con esto vamos a aprovechar y vamos a hacer dos velitas pues bueno de, de buen tamaño primero vamos a trazar una diagonal para hacer la vela más alta así escogiendo desde la esquinita hacia la otra esquina y cortamos así si no tenéis cuchillo pues un cúter os vale perfe perfectamente ya tenemos la primera parte vamos con las otras dos bueno yo empleé estos tres colores para aprovechar las láminas pero si tenéis otros colores adelante o los que más os gusten dos y la tercera eh, he querido traer este tutorial aquí porque el siguiente vídeo va a estar relacionado el siguiente vídeo también haremos algo parecido pero más elaborado empleando eh, láminas de cera, de, láminas de cera y, lámin y cera líquida bien ahora las, las situamos las colocamos bien para que se, igual se igualen vamos a cortar el exceso de, de cera por la más pequeña Cortamos lo que nos sobra de las grandes. Así Bueno, se mueve un poquito la mesa. Pero es por la presión de estar presionando sobre ella, ¿eh? para ahí. Bien, como os decía, todos estos restitos siempre se van a aprovechar. Todos los trozos pequeños se van a aprovechar, ¿eh? Bien, miramos las tres láminas que ya están igualadas para hacer esta vela y que nos tocaría ahora pues coger una de ellas por la que empezar el color que que más os guste o que menos el que queráis y vamos a coger mecha esta vez por el grosor de la vela voy a escoger una cutres redonda recordar redonda que no es igual que la plana eh es un poquito más pequeña, un poquito solo, y es por el grosor porque ya lo he comprado más veces que utilizando una universal o una crucero, pues no, se acaban ahogando en la cera bien, aplicamos un poquito de, de calor, con la pistola de calor si no tenéis pistola de calor un secador de pelo, os es perfecto, solo es un poquito porque, bien, estas láminas que estoy utilizando, es están muy bien, son muy blanditas Pero bueno, aquí hace bastante frío ahora mismo Y necesitan este golpe de calor Para comenzar, más que nada Y así, pues esto ya lo he enseñado más veces Ponemos la mecha Y le damos vuelta a la cera sobre la mecha Ahora situamos otra lámina En este caso el color verde Ahí Y aplicamos también un poquito de, de calor así bueno no os lo he dicho antes pero os dejaré varios enlaces arriba a vídeos de velas relacionadas a esta así más o menos y ahora la tercera. La situamos. Y lo mismo. Vamos a ir dándole vuelta a la cera y a la mecha sobre esta cera. Ahí vamos dando vuelta poquito a poco al principio porque esta no le he aplicado calor y entonces está un poquito más dura. Pero nada, un pelín, nada más. Ahora con un cuidadito vamos enrollando a la vez sobre toda la superficie, no eh, presiones más, más de un lado que de otro, ¿eh? si no, claro, eh, pasa esto que se deforman y si no, no continúan juntas las láminas, si es necesario la levantamos y corregimos, así. Ya veis que se trabaja, que es una maravilla estas, estas láminas de cera de abeja Y hasta el final Y tenemos una vela de cera de abeja tricolor Aquí está la primera ya veis, no tiene ninguna Pero es que ninguna dificultad Ahora vamos a aprovechar Los otros restos, ya veis que Vistos así no lo, aprovecha, no lo aprovecharíamos Pero es cortarlo, hacerles unos cortes Y nos va a dar para hacer Otra vela más Los restos, los restos los aprovecharemos No os preocupéis Aquí no se desperdicia nada Coger la regla Y vamos a Trazar aquí un un ángulo recto. Bueno, un ángulo sí. Aquí quitamos estos sobrantes. Que ya os digo, utilizaremos. Y ahora aquí, en la diagonal, lo que nos sobra de los otros colores que están por debajo del blanco. Pues el blanco en la otra ocasión lo utilicé más. Por eso queda tan poco. Sí. Y volvemos Mecha 100% algodón Recordad que no lleve Nada más que sea algodón Os lo recomiendo Hay muchas mm, eh, Mechas que tienen Algún eh, añadido y, y no queman bien Esta es 100% algodón 3 redonda recordar no la confundáis con la plana y ahora enrollar. es un tutorial muy muy muy fácil os recomiendo que lo hagáis que no es que no es ninguna dificultad y queda una vela muy bonita Incluso con de un solo color también la podríais hacer con tres cortes Ahí ajustamos bien Ajá. Y ya está la segunda Ya veis, Ningún dificu ninguna dificultad Bien, llegados aquí, gracias por verme A los que estáis suscritos, muchísimas gracias A los que no, a qué esperáis darle like y espero que os haya gustado chao